Ah, ya se nos está haciendo costumbre vernos Pues no los voy a dejar con la duda Y estoy aquí Con la persona que guardó su violín Y se le rompió Vamos a verlo a lujo de detalles Para hacer comentarios Aquí si sí no me pueden decir nada por el audio Porque estoy súper cerca del micrófono ok Pues miren este es el violín Vamos a ver todo, marcas todo Esta, la marca pues es esta Quiero decirles que la marca Solo es de, eh, pues del estuche entonces vamos a ver, aquí no vamos a ver qué tiene Vamos directamente Lo que yo les decía, ah miren este es el arco Tenemos que hablar sobre los arcos chicos Porque miren, este arco es octagonal Quiere decir que pues son 8 lados los que tiene el, el arco Hay otros que no son octagonales No es que sea bueno ni que sea malo Simplemente es la construcción El arco está perfectamente en buen estado Lo cual habla muy bien del arco mi arco preferido es de fibra de carbono. Este es de madera. La nuez. Las cerdas están pues casi completas. A ver si lo podemos enfocar. No enfoca, ¿verdad? Bueno. A ver, esto ya no, ya no me está gustando. Vamos a enfocar. Y pues... Sigamos viendo al lujo de detalle que está pasando. Aquí ya pues un poquito de Brea. Bueno, el arco estuvo bien. Este violín fue comprado pues a Granel. Yo me acuerdo que este, lo compramos cuando. La verdad es que no tiene cuatro años, ¿eh? tiene más años. Para ser sincera, eh, yo aprendí a tocar el violín a los 12 años. Actualmente tengo pues 27 años. Entonces, esto ya pasó pues hace 15 años. Y pues se compró un violín de, de bajo costo pero de buena calidad Adentro la marca ¡Ay! Miren la marca, así es la que les dije Es Alde Audi ¿Saben qué? También tengo que explicarles Porque los modelos independientemente de las marcas Aquí hay un numerito que ustedes ya acaban de ver ya eh, nos dicen mucho, cada numerito nos dice la calidad de la madera Cuando estamos viendo miles o unos, o sea al principio de, del modelo Dice AMV11 eh, Nos quiere decir de la calidad de la madera Vamos a examinarlo, estamos aquí haciendo pues, un review de un, de un violín Que ya sabemos que de antemano está roto La barbilla es de plástico, eh, la cordillera también El botón, todo es de plástico es, muy, es, es como muy común, la verdad es que estas piezas este, no son tan trascendentales para el sonido. Las clavijas pues, pues ay no sé, ¿eh? de madera no son. Es como mitad madera, mitad plástico. Estas maderas este, que se cosen y que se ponen en molde. Y aquí viene el problema chicos, miren. Este fue el problema. Ahora sí lo podemos ver mucho mejor, ¿no? Sí, está rotísimo. Entonces, como está roto y se rompió con el tiempo, ¿eh? nadie lo rompió ni nada. O sea, esto se rompió con el tiempo. ¿Por qué se pudo haber roto? Pues son muchas teorías. Una es que estuvo mucho tiempo guardado, pues en un estuche normal pudo haber sido humedad. Esto se puede pegar. Sí, no sé cuánto pueda costar, pero pues este violín tiene un valor de 100 dólares. Y seguramente la compostura, una buena compostura, pues valdría unos 50, 100 dólares. Um, y pues aquí está el brazo. Si se dan cuenta, vamos a verlo. Aquí esta es la parte pues, más determinante. El brazo está roti... Está, al momento de que se, pues, se rompió, este, pega directo al cuerpo del violín. El, el alma, que es el, el, el pequeño pedazo de madera que está... En el interior. Sosteniendo pues el puente. Eh, esta parte abultada. Pues está. Eso sea, está pegando. Y vean la, las cuerdas. Están altísimas. Yo lo que hice chicos. Fue rebajar un poquito el puente. Porque lo sentía altísimo. Pero también para rebajar el puente. Ojo eh. Hay gente que va con los luthier. Y no lo rebajan bien. Estos. Eh. Lauderos que, es, que se dedican a reparar pero no, no han aprendido bien su oficio, pues hacen cosas que, que, que afectan. Si ustedes buscan en internet, eh, los puentes tienen cierta altura a, del lado de la, de la cuerda de sol, re, la, mi y del lado de la cuerda de mi. Tienen cierta altura que hay que seguir, ¿ok? Y ya después ahí ya no lo rebajas más porque ya no hay ningún violín el que pueda estar. Miren, los cuatro afinadores están bien. Todo está bien, en realidad el violín fue bueno. Ahora, como dato adicional, casi todos los violines tienen dos, dos líneas. Porque un buen violín está pegado pues con cincel a mano. Y pues los violines, inclusive los violines que vienen de China, de, que se manufacturan pues a granel como este. Eh, vienen así. Y pues por lo que veo, este nada más tiene las, las líneas, las tiene parejitas. ¿sí? yo creo que sí fue un cincelado a mano, a pesar de la calidad. Veamos la, la espalda. Pues la madera sigue siendo sólida. Está a dos, este, a dos piezas. El violín está muy bueno. Ahora, ya que vimos el violín, pues mis, mis opiniones, ¿ok? Tenemos que aprender. Los ¿sí? tienen caducidad. Eh, pero también pueden conservarse y durar Muchos años, pues hay violines Ustedes saben de 300 años mm, Hay que estarlos Checando eh, Este violín sí tiene reparación No es la muerte para este violín El problema es que la reparación pues son 50 dólares y el violín Tiene un valor de 100 dólares Entonces aquí ya la persona, el dueño Va a tener que, que valorar Si vale la pena hacer el arreglo de este violín No eh, como les decía, eh, eh, para que nosotros tengamos un violín, yo aconsejo que primero vayamos por estos violines de, yo le llamo de low cost, de bajo costo en español, para después que nos vayamos por estos violines de, pues, de valor medio, que son alrededor de $2,000, mil dólares, 2 mil dólares, mil dólares, mil hasta 9 mil dólares, que duran 10 años y ya después nos vamos a los violines, bueno, 10 años, pero realmente es que pueden durar más. Aquí el problema es que no todas las piezas están hechas a mano y por eso es que no son pues de calidad alta, son para estudiantes profesionales. Y ya si quieren invertir en un violín caro, pues entonces ya cuando tengan la madurez, cuando tengamos la madurez para tener un violín caro, se hace la inversión, porque si sí, es una inversión, afortunadamente eh, si tú compras ahorita un violín pues de unos 10 mil dólares y lo tienes en buen cuidado, se, se ha estado tocando diario, lo tocan buenos violinistas, pues en unos 2 años, 5 años ya vale 12 mil dólares y ya es un incremento bastante aceptable y pues obviamente si, pues, si es un violín de un millón de dólares, pues ya vale un millón y medio y así va subiendo su valor. Eh, lo, lo triste de, de los violines caros es que pues los músicos profesionales no tienen la capacidad de, a, de adquirir estos violines tan caros Tienen que recurrir a amigos ricos y tristemente muchos de ellos no pueden aspirar a, a tener un violín de un millón de dólares uh -huh. eh, Y para los conciertos estos, estos violines caros que nosotros vamos a escuchar a las filarmónicas a las sinfónicas, a las orquestas, a las músicas de cámara, si no saben la diferencia entre filarmónica, música de cámara, orquesta, etcétera, Pónganme en los comentarios por si quieren algún video para que yo les explique las diferencias, pero volviendo a nuestro tema, los músicos profesionales piden violines prestados y solo tienen la oportunidad de tocar estos maravillosos instrumentos en, en conciertos muy importantes aquellos que ellos no pueden pedir pues un violín de pues de un millón de dólares miren esto ha sido todo pues, en este momento eh, ya no les quería dejar de dar eh, más detalles sobre lo que estaba hablando con un violín que se guarda por pues, por 15 años de bajo costo recuerden eh, practiquen mucho no descuiden su violín aprendan mucho a cuidarlo y a tocarlo y tú y yo nos estamos viendo en otro vídeo Chao.